Bueno, bueno, bueno, bueno. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tenemos aquí al pocofon F1. Estamos a día 29. Mañana se presenta en España. Eh, se ha presentado anteriormente en la India. No sé cuándo se presentará en los diversos países. Esto lo podéis buscar. San Google seguro que os lo, os lo resuelve. Y ayer hubo un aluvión de vídeos en referencia al Pocophone porque hubo una presentación en París y se invitó a los influencers barra youtubers y se les regaló el teléfono y ya hemos podido ver pequeños preanálisis que todos dicen lo mismo. Así que para volver a hacer lo mismo, no lo hago. Voy a intentar exprimir la naranja, subir un poquito el nivel, subir el listón, hacer algo diferente, no volver a intentar congelar el hielo como ya han hecho todos, ¿vale? entonces Calidad-precio lo que tenemos aquí ya lo sabemos Que es la leche Ya sabemos que hay carencias como la NFC Y ya sabemos que tiene un rendimiento Muy top y a un precio brutal Si sí, eso ya lo sabemos Y si ahora hago, o sea, lo cojo, lo abro os hago cuatro planitos y os digo que la cámara Ya la terminaré de analizar Hago un vídeo de puta madre Luego lo sorteo, gano suscriptores Y todo solventado Y a mí eso no me va Así que vamos, insisto, a Exprimir la naranja, sacarle jugo y darle un poquito de vueltas a lo que tenemos dentro del cráneo básicamente por un motivo, porque esto lo he pagado yo lo he pagado yo ¿no? esto lo he pagado yo de mi bolsillo y eso implica que lo que te estoy contando yo ahora mismo, es lo que yo he pensado antes de invertir mi dinero en esto ¿entiendes por dónde voy? es decir, no soy un mago, ni soy un genio lo único que estoy haciendo es explicar por qué yo he llegado a comprarme ese teléfono primero me lo he comprado, porque considero que es un hito En el 2018 Que se saque esta tecnología a este precio Y por ende, una persona que le guste mucho la tecnología Es una compra, entre comillas No diría que obligada, pero yo esto lo tenía que probar ¿Vale? Lo, mis pensamientos Mis pensamientos Antes de comprarlo Son estos que te voy a vomitar ahora mismo vale Y algún consejito que, me, que creo que puede ser interesante Este teléfono yo lo he comprado en una tienda española Española que lo ha importado de manera no oficial y yo he pagado un sobrecoste por él. Me corría prisa porque es para un cumpleaños y justamente mañana. Hostia, pero mañana sale a la venta, mañana sale a la venta, pero mañana no lo va a poder comprar casi ni Dios. Porque mañana van a salir unidades contadas, se van a saturar las webs, etcétera, etcétera. Así como no lo recibiría mañana, sino que lo recibiría al cabo de unos días. Por ende, no me interesa eso porque mañana era para un cumpleaños de mañana. Bueno, dicho esto, eh, yo lo he comprado en una tienda que lo ha importado de China, me ha cobrado un sobrecoste y me lo ha endosado a mí. Con una garantía de mierda que seguramente sea inexistente, ¿vale? No voy a mencionar qué tienda es ni cosas de esas, porque yo he visto otros vídeos que sí que lo hacen. Lo he aquí, cómpralo allá. No lo compres en ningún sitio que no sea Amazon o la web oficial. Y como en Amazon y en la web oficial aún no se pueden comprar, aún no lo compres. Así de claro te lo digo, ¿vale? Y no hagas caso de esa gente que dice que lo compres aquí o allá porque ellos están jugando con tu dinero y con el dinero de la peña, amigo, no se juega. Aquí tenemos el espíritu Nexus, el espíritu OnePlus, el espíritu ZUG Z1. ¿no? Recordemos un momento la jugada, es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Recordemos la jugada que hizo OnePlus en su día. OnePlus, Oppo, o -P -P -O, sacó el Find 7, el Find 7A, y luego una versión del Find 7 que llevaba muchos accesorios y tal, ¿no? que sería lo equivalente al MI8 Explorer, MI8 y MI8 SE, ¿no? el Find 7, Find 7A. ¿Os suena? Fracaso de ventas estrepitoso. Aunque fue la primera pantalla, ¿no? Que tuvo 4K, etcétera, etcétera. Y decidieron coger el Oppo Find 7, el mismo modelo, el mismo diseño, el mismo chasis. Y meterle cuatro modificaciones y sacar el OnePlus One y partir el mercado por la mitad. Bueno, era un paradigma curioso. Y hoy esto se repite. Igual que Nexus en su día, que para comprarlos casi tenía era una odisea, que se acababa el stock en un momento. Y el Z 1 cuando salió al principio de todo también, luego ya se fue el garete. Pero bueno, la idea iba por ahí, ¿no? En La esencia One Plus One, yo creo que está plasmada aquí en 2018, ¿vale? Nadie ha mencionado el detalle del Xiaomi Black Shark. ¿eh? Xiaomi Black Shark es una marca de Xiaomi, también subsidiaria, ¿no? Un, nacen de la misma semilla, ¿no? Pero alrededor del Black Shark orbitan una serie de problemas, falta de comunidad, falta de ventas, falta de, de soporte por parte de la marca y una serie de problemas que a mí me llaman la atención y que tiene que ser de momento una compra precavida al Pocophone, no sabemos lo que va a pasar, aunque todo apunta que va a ser un exitazo de ventas, cabe remarcar, eso yo lo opino, pero no lo sabemos del cierto y la experiencia nos dice con el Black Shark que, cuidado con las marcas secundarias de Xiaomi, que el soporte que ha recibido por parte de la marca ha sido nulo. No ha salido ni la ROM global. Aunque aquí tenemos la versión global. Ahora hablaremos de eso. Pero bueno, ahí dejo lo del Black Shark. Espero que no pase lo mismo. Tenemos una sola versión global. Punto pelota. Es muy importante que aunque ponga versión global... Estaré dejando en pantalla las bandas de frecuencia con las cuales trabaja este teléfono, que sean las mismas que tu operadora, porque que ponga global versión no significa que vaya a trabajar en todo el mundo. Cuidado con eso, hay mucha confusión, ¿vale? Así que mira las bandas, mira la operadora que usas en tu país y a ver si coinciden. Y si coinciden, adelante, si no, no lo hagas. Y luego hay tres modelos, bueno... Tres configuraciones distintas de RAM y de ROM, que también estaré dejando en pantalla, con un precio inicial de, este, este cuesta 329 euros, que es la de 6,64 más que de sobras, porque tiene expansión para tarjeta microSD. Y luego hay una serie de colores. esto de los colores me quería detener un momentito. ¿no? Colores, fabricación y estas historias que se han contado. Se ha, hecho, se ha hecho mucha tontería. Bueno, una de las tonterías que se ha dicho, antes que se me olvide, es que tiene altavoz estéreo, doble altavoz. Eso es mentira. Tiene altavoz, doble, pero no es estéreo. Es mono, suena por un lado más grave y por otro lado solo suena agudo. Cuidado con eso también. Que, que... Si no lo pagas con tu dinero, no sabes valorar ni sabes mirar con lupa lo que realmente hay dentro de la caja que compras. Es una lástima, de verdad. En fin, que me voy por las ramas. Los colores, ¿sí? Aquí no se sé ni el color que tengo. Me parece, según lo que pone aquí, tengo que tapar los emails. Según lo que pone aquí, pone... Graphite black Pues bueno, será un, un oscuro Un gris oscuro seguro Bueno, dicho esto eh, Colores, hay muchos colores eh, Rojo, negro, el Graphite black eh, Rojo, negro el, Luego está la, la de Kevlar ¿no? la, la de fibra de carbono, imitación, etc A ver, a ver, cuidado Esa tapa trasera es de plástico Es una tapa trasera Es de policarbonato, plástico o lo que sea Pero esa tapa trasera como la que yo ahora mismo tengo aquí. Es una tapa trasera. Que se saca. Y se puede poner otra. Esto es metal. Esto es plástico. Estas es del Redmi Note 5. Y de aquí... Yo qué sé. 20-30 días. Pondrás en AliExpress. Eh, Back. Cover. OM. Eh, Pocophone F1. Y te aparecerán así todas. La roja. La de Kevlar. La negra. La azul. La gris. ¿Sí? Así que no preocuparse por eso, cógete el que quieras, porque luego lo vas a poder cambiar de color. Cambiar esto es poner aquí una púa de guitarra, o en el mismo kit, en el mismo el, el, el vendedor, ahora lo tengo guardado allí, pero el vendedor ya te da como un plastiquito que se mete por aquí, hace palanca y sale. Y esto es una carcasa. Una carcasa que viene hasta con los botones. Aquí para la sim, veis, la bandeja de la sim está. ¿Dónde está la bandeja de la SIM? Aquí. La bandeja de la SIM y los botones que vienen puestos. Y esto pasan todos los Xiaomi. Todos. Y en los que llevan dos tornillitos se quitan los tornillitos y vienen los tornillitos. Ahora, este no. Pero en el MIA2 que lo cambié, también vienen los tornillitos. Así que no hay problema por eso. No tiene tanta obsesión con la parte trasera que es de plástico. Porque la parte interna, que yo sí que la he visto en un vídeo que lo desmontan, es de metal. Es de metal. No hay tanta tontería con el plástico. En fin... Que la, en resumen, que la tapa trasera es de plástico, que no hay que preocuparse por eso, que la cambia si quieres, de otro color, y si no, pues vale, es de plástico. Menos huellas, menos posibilidad de que se rompa o se doble, mejor cobertura, mejor refrigeración, yo no sé dónde está el pero, al contrario. Los precios ya los he mencionado, y hay una cosa que me llama mucho la atención en cuanto a los precios. el precio oficial, 300, 320... 300 euros en algún país, 340 en otro país, ¿eh? pero por ahí, por ahí, ronda. Es que en China, oficial, vale 280, 270. Es que la diferencia es tan poquita, tan poquita, que ya no vale la pena ni importarlo de China. Es la primera vez que pasa esto en un terminal de marcas chinas. Es bestial lo que estoy diciendo y es así de real. O sea, si lo quieres comprar en China hoy, vale 290 euros. Oficial en tu país, 330. O sea, la diferencia son 40 euros. Que con, los, con el envío y tal, son 30 euros de diferencia. No vale la pena ya. Es la primera vez que ocurre esto. Me llama muchísimo la atención. Y otra cosa que me llama mucho la atención es el marketing que se le ha hecho. Se ha hecho un marketing brutal. Es decir, se ha hecho la presentación en país que fueron los youtubers ayer, el día 27. Se han regalado los terminales a esa gente para que los pruebe y los publicite. Ha habido filtraciones masivas y que se veía que estaban pagados a los, a los youtubers más reconocidos con de norteamericanos, etcétera. Joder, me llama la atención cómo con esa cantidad de dinero invertida, Xiaomi ha podido incluso sacar un teléfono a este coste. ¿No? Cuidado, que esto invita a la reflexión. Y la primera que se me ocurre, se me ocurrirían más, pero así a bote pronto, la primera que se me ocurre es que nos están tomando el pelo las otras compañías o... Aquí dentro hay un teléfono que de aquí dos días se va a romper y se va a caer a trozos. Solo se me ocurre esa posibilidad, que creo que es la primera de posibilidades. y que nos inflan mucho el coste de los terminales. Digo esto porque OnePlus One en su día no hizo publicidad alguna. Por, por ende, el margen de beneficio era mayor. Nexus en su día no hacía publicidad alguna. De hecho, ni se vendía en tiendas oficiales. Perdón, oficiales físicas. Así que no sé. Esto es... Lo de antes y encima publicitado Es decir, aún el margen de beneficio es menor Cuidado, eso me llama muchísimo la atención Y dicho todo esto Voy a proceder a abrirlo con mi mágico bisturí Creo que he dicho todo lo que me gustaba Perdón, me hubiera gustado decir Lo que pensaba antes de comprarlo Lo que elucubré Antes de, de, de desembolsar mi dinero En este aparato Y creo que no me descuido nada Así que voy a proceder a su apertura Corte limpio, una incisión en el lateral a guardar el bisturí, que si no puede haber daños colaterales y aquí tenemos el pocofone F1 en el plastiquito ¿Vale? vuelvo a recordar ¿eh? mi opinión, mi consejo es o Amazon o la tienda oficial abrimos el teléfono bien no viene protegido, normalmente ah no, sí miento, aquí como un, como un acolchamiento dejamos la cajita por aquí aquí tenemos una funda de gel color ahumado aquí unas instrucciones que no se va a leer ni Dios la funda de gel ahumado vamos a analizarla mínimamente un segundo no, perforados los orificios vale viene con unos micropuntos en el interior para que no, salga, no, no realice un efecto burbuja con la parte trasera y los botones que vienen protegidos vemos esto es un micro el jack Nada más por la funda, flexible y tanto pelota le he, le he comprado otras que luego hablaremos de los accesorios Aquí tenemos el teléfono, el cargador Ya hablaré en análisis Si es de carga rápida o no USB-C, todos los cables de Xiaomi son iguales Y la herramienta para la extracción de la SIM Que está ahí dentro bueno, Dicho esto Me llama la atención una cosa Todos los terminales de Xiaomi Es cartón lo de dentro Esto es plástico oh, Se ve más currado Terminal por aquí, sí, Vamos a sacar la protección de la cámara. Ahí. Lleva un ribete de color rojo aquí, que está bastante chulo. ¿Lo veis? Y bueno, la pegatina está También se la quito. Ahí estamos. Vamos a dejarla ahí. Vale. Y aquí tenemos el teléfono. Pone poco fondo en la parte trasera. Y lo primero que me va a llamar la atención es... Mirad, qué curioso A ver si alguien se fija, venga Doy dos segundos a ver si alguien se fija La parte trasera pone poco font, si eso ya lo sé Pero en todos los vídeos que habéis visto En la parte trasera En la de Kevlar Hay Un puntito, ¿sí o no? Aquí no hay puntito Ese puntito sirve para que la fibra no se... la, fibra, la fibra con el roce A la mínima la fibra se, se levanta Salen como unos pelillos en cambio, en el plástico no. Y esto, como es plástico, no fibra, no lleva el puntito. ¿Mm? Fijaos en ese detalle. nada Aquí tenemos la certificación europea y toda esa historia. Micro, altavoz. Esto no me gusta que sea así. Me gusta más que haya, un, que haya un punto y aquí el altavoz. O sea, que no sea simétrico el USB tipo C. Los dos tornillos que os he mencionado antes. Los dos tornillos se quitan y esta tapa haces así y sale. Y esto es una simple tapa que se podrá cambiar en su día. No tenemos infrarrojos. Tenemos jack de 3.5 milímetros. Tenemos micrófono, no tenemos infrarrojos como ya he dicho, pero sí que tenemos un notch y en el notch hay dos cosas que me interesan. Una que no está en el notch, el LED de notificaciones. El LED de notificaciones está aquí abajo centradito, aquí abajo, y eso me gusta mucho porque el margen inferior tiene sentido. Tiene sentido el margen inferior. Es decir, va a parecer una tontería lo que voy a decir, pero el margen inferior... El hecho de que tenga un puntito blanco que, notifico, que notifique, como el Nexus 5 en su día, como el Oppo Find 7, como yo qué sé. Ahora mismo no se me ocurre ninguno más. Como el Mi Mix 2S, el Mi Mix 2, el Mi Mix 1. Eso hace que ese marco tenga un cierto sentido. Pero si no pones nada, como en el OnePlus 6, como en el m 8, pues un poco... ¿Qué haces eso ahí, no? Y arriba me llama la atención que hay dos cámaras. ¿Os habéis fijado? Una es para los selfies... La OT, aquí hay el sensor de luz y aquí hay el sensor, miento, aquí hay el sensor de luz y aquí hay el sensor infrarrojo para el Face ID, para el reconocimiento facial. Yo al principio era un poco escéptico en cuanto al uso. Pensaba, esto no será para tanto. Apple la ha cagado al no poner lector de huellas. Y os voy a decir una cosa: el lector de huellas a mí me sobra. <ríe> es decir, yo he probado estos días un reconocimiento facial por infrarrojo. Y a mí el lector de huellas me sobra. O sea, sobra No hace falta que esté Que es muy rápido todo lo que tú quieras Pero sobra con el reconocimiento facial, de verdad os lo digo Y soy bastante exigente Tiene 2.5D No muy acentuado Y hablaré en el análisis de los Protectores de pantalla que se le pueden poner Y que le queden bien, le he comprado un protector Insisto, en el análisis todo esto Ya lo mencionaré, los botones que son de plástico Pero que se van a incluir Como ya podéis ver aquí en, el, en esta tapa, se incluyen y nada más, no quería mencionar nada más. Eh, hay una pantalla IPS de 6.18 pulgadas, si mal no recuerdo. Y en esa pantalla IPS hay un problema y un no problema. Primero es el miedo a que Xiaomi para un terminal usa diferentes componentes de diferentes distribuidores. Es decir, aquí veis una pantalla que no... De momento no le veo fugas de luz no le veo fugas de luz no, no las tiene pero yo he comprado muchas veces un terminal Xiaomi y otro terminal Xiaomi y los dos iguales, el mismo modelo y una pantalla ser de un fabricante y otra pantalla ser de otro fabricante y, y una de las dos no gustarme tanto como la otra porque no estaba tan bien acabada etcétera, etcétera, ¿vale? el marco es más pequeño de lo que me esperaba, me lo esperaba más gordote por los, por los vídeos que he visto el teléfono en mano sienta bien, es chiquitito, no es tan grande como me esperaba. ¿eh? Bien, yo llego perfectamente con el dedo, me, me, me sobrepasa. Es grandote por los 4000 mAh, es más que evidente ponerlo eso como contra, sería de tontos. Y nada más, no quería mencionar absolutamente nada más. Eh, tengo muchas ganas de echarle el guante, de probarlo, configurarlo, ver el launcher que lleva, en realidad es mi Wii. Tengo muchas ganas de mantenerlo en el tiempo Porque yo creo, estoy muy seguro Que ese teléfono va a tener una gran comunidad detrás Yo tengo un OnePlus One Que está en Android 9 OnePlus One en Android 9 Cuidado lo que he dicho Y bueno, esto invita a pensar que va a ser lo mismo Estoy muy contento Espero que el vídeo te haya servido de algo Para, para, para, para Digo, voy a encenderlo Y a comentar cuatro cosas, ya que lo tengo aquí sería de tonto no comentarlo A ver Lo primero Aquí hay un launcher. Hay un launcher. A ver el patrón, aquí. Aquí solo hay un launcher, es decir, hay el launcher de MIUI sin límites que se llama, hay el launcher que los iconos son diferentes y hay un launcher que se llama Poco, pero en realidad, si nos vamos a sobre el teléfono es MIUI 9 global estable, nada más. O sea, es MIUI y esto tumba entre comillas la teoría que he explicado al inicio del vídeo del Black Shark Black Shark iba con una rom propietaria de, de, de la marca Shark, ¿no? Y en cambio, esto es Miui, no tiene nada que ver con. No sé, si, no sé cómo se llamaba eso. Pero bueno, da igual. El tema es que esto es Miui y por ende, la teoría de lo del Black Shark del inicio, pues ya no la respaldo, o en cualquier caso, ya no lo pienso igual, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría indicar que. Dos cosas. Una, tiene. Fijaos, ¿eh? Está, digamos, sobre la mesa, lo cojo, y en teoría, a ver, está sobre la mesa, lo cojo, lo levanto, y se enciende. ¿Lo habéis visto? Vuelvo, lo apago, lo dejo sobre la mesa, cojo, lo levanto, y se enciende la pantalla, sin tocar el botón. ¿eh? Eso significa que cuando esté habilitado el reconocimiento facial, que aún no lo está, en teoría, en próximas actualizaciones, lo estará, este gesto nos permitirá Igual que en el iPhone, coger el teléfono de la mesa o de sacarlo del bolsillo, mirarlo hacia nosotros y ¡paf! desbloquearse automáticamente el terminal. Eso me parece muy interesante. Con muchos teléfonos Xiaomi ya se puede hacer. Estoy grabando este vídeo con un Mi Max 3 y me tiene encantado el reconocimiento facial sin usar un infrarrojos. Que aquí el reconocimiento facial en el Pocophone va por infrarrojos como en el Mi 8 o en el iPhone X No como en el OnePlus 6 o en el Mi Max 3, por ejemplo, que van por la cámara Por ende, esto va a funcionar hasta de noche en las peores condiciones lumínicas Eso me gusta mucho, pero aún no está activado el reconocimiento facial Y luego, otra cosa que lo hablaba el otro día con un compañero que se llama Javi Y era el tema del notch y las notificaciones Es decir, si encendemos el teléfono ¿no? Y pongo el patrón Arriba, aquí ¿Veis aquí? Sale el reloj Y aquí no nos sale el reloj porque en miwi cuando pones este Widget No aparece el reloj aquí, pero sale el reloj Las notificaciones no aparecen No hay espacio físico para poner las notificaciones Y eso me invita a pensar Que no voy a estar cómodo con esta configuración así no Y que me va a molestar no, no ver las notificaciones ¿Cómo voy a ver las notificaciones? Tengo muchas dudas ahí, ¿no? Y pienso lo siguiente. Si ahora mismo estuviera configurado con WhatsApp y mandaran un WhatsApp, aquí aparecería una burbuja de notificación. El pepito de los palotes me dice hola. no y Es un WhatsApp. Seguramente se ocultaría y no vería que aquí hay un WhatsApp. Vería o seguiría viéndolo ahora. Pero el led de notificaciones que está aquí parpadearía. Entonces... No sé que hay una notificación aquí, no sé que hay un WhatsApp. Error. Ese es el pensamiento inicial que yo tenía. Error. Sí que sé sí que hay un WhatsApp. Porque lo he visto. He visto la, la notificación. Mira, llaman al timbre. Llama al timbre, por cierto, un Mi Mix 2, que ahora voy a poder compararlo. Un momento. Bueno, me ha venido a ver un Mi Mix 2, eh, para que le cambie el protector de pantalla, porque lo tiene, francamente, reventado. Aquí tenemos el protector de pantalla nuevo, luego procederé a, a ponérselo El tema era compararlos con el Pocophone ¿no? eh, A nivel de tamaño, si nos vamos a los números El Pocophone mide de alto eh, 155.5 Y el Mimix 2, si mal no recuerdo, 150.1 o algo así Bueno, da igual El tema es que es más largo el Pocophone Porque el formato de pantalla también es distinto de grosor son prácticamente iguales Y de, uy, buah, y de peso, me va, me va a matar la persona del mix y, y de peso pesa más el mix Por su fabricación Aún teniendo menos batería, 3400 frente a 4000 eh, Pesa más Por la fabricación, el marco metálico Y por el tema de la cerámica trasera eh, ¿Qué quería comentar sobre todo esto? Una cosa importante el tema del NFC. Mucha gente eh, muestra carencia, muestra discrepancia en la carencia, ahora sí, por el tema de que el pocofon no tiene NFC. ¿no? Este móvil, el Mi Mix 2, tiene NFC, pero se le cambió la ROM y por motivos que ahora no vienen al caso, el NFC no funciona con el banco en cuestión. Es decir, tiene NFC, pero lo tiene inhabilitado. Ahora no me sé el patrón. Eh, a ver si lo acierto. Vamos a acercar. Vamos a acercar... Ahora, ya, desbloqueado. ¿Eh? Vale. Entonces, acercando el reloj se desbloquea el teléfono. Vamos a dejar de la aquí. Eh, el tema es... No tiene NFC, pero... El banco proporciona unas tarjetas que son unos chips que actúan como NFC. Es decir, si esto lo trasladáramos al Pocophone... Ya está, solventado el problema. No, no veo más. Aparte, wearables como por ejemplo este y los casi todos los que salen ahora, o la gran mayoría... Tienen NFC incorporado. Así que no le veo. No le veo más allá, la verdad. Así que no quería comentar nada más. Lo podemos comparar con el Mi Mix 2 por tamaño, como ya he dicho. El marco inferior es ligeramente superior, más gordo, más grande el del Mi Mix 2. Y mucha gente pregunta, ya por terminar: ¿me compro el PocoFone o me compro el Mi 8? La pantalla del Mi 8 es AMOLED. La pantalla del PocoFone es LCD. Para mí es mejor el LCD, y esto es subjetivo, pero a la vez lo voy a argumentar. El, la tecnología MOLED es caduca, se quema, se quema. La solución, ahí tengo un vídeo en el canal que lo explico, pero la solución pasa por eh, cambiar la tecnología de la MOLED o del OLED al QLED. Y esto no lo digo yo, esto sale en la propia eh, web de Samsung, insisto. Vete al vídeo de mi canal sobre la MOLED y míratelo. Eh, infórmate y a partir de ahí saca tus propias conclusiones. La pantalla LCD proporciona unos mejores blancos y unos grises, perdón, unos negros más grisáceos, mientras que la AMOLED es al revés, proporciona unos blancos más azulados en algún caso, más rojizos en otro caso, depende de la matriz, y proporciona unos negros completamente puros porque están apagados los píxeles. Pero más allá de eso, no hay mucha diferencia. Bueno, tiene un punch la AMOLED que no tiene la IPS, pero bueno... Con la LCD... Vamos que nos matamos y nunca mejor dicho. Así que, eh, nada, no quería comentar nada más. En la review, bueno, análisis, ya seré más exhaustivo en todos los apartados. Y un saludo, que vaya muy bien. adeu